Bueno, el buen de hoy es Caricasco de Torreagatit, Silvana de Saní. Bueno, eh, como bien decía aquí el señor alcalde, el, el próximo 23 de noviembre, eh, desde Sorracismo, reuniremos a familias vascas y extranjeras en torno a una mesa y esto sucederá en diversos puntos de euskalería. Donosti, Hernani, Tolos Aldea, Odicia, Saraos, Arrasate, Eibar, Guecho, Erma. Basauri serán algunas de las localidades donde se realizará la iniciativa y queremos sumar eh, algunas más, o sea, la, la iniciativa recién comienza, las elecciones recién comienzan y estamos seguros que van, van a participar eh, nuevos, eh, nuevos pueblos. Por tercer año consecutivo, nuestro objetivo, eh, como ya remarcaba también el alcalde, es propiciar espacios de encuentro donde conocerse y derribar prejuicios y estereotipos, acercar realidades que a menudo coexisten pero no conviven, eh, romper con los prejuicios de las personas inmigrantes, y para eso lo mejor es conocerse. Eh, desde el año 2012, Vici Laguna, la familia de al lado, propicia el encuentro entre familias bajas y extranjeras para acercarse y derribar muros. Una familia baja y otra extranjera se reúnen, eh, se reunirán el próximo domingo 23 de noviembre para celebrar una comida en casa de una de ellas. Eh, tampoco esta vez faltará alguien que dinamice y ayude a la organización de la comida en casa de una de las familias participantes esa persona es la que se encarga de contactar con ambas familias anteriormente eh, y el domingo del encuentro es quien acompaña a la familia visitante a la casa de la familia y también participa de la comida y dinamiza un poco el encuentro rompe el hielo en caso de que sea necesario y eh, bueno eh, participará también con, con la familia durante todo el encuentro eh, eh, laguna en la familia de al lado es un formato sencillo, la iniciativa, y cre creemos que por eso precisamente la iniciativa ha sido exitosa, eh, año tras año eh, la, la, eh, hemos ido creciendo en participación y estamos seguros que este año también vamos a, a crecer en participación, porque los resultados han sido siempre eh, muy positivos, no solamente en el momento de, de la comida, sino también eh, luego lo que nos han transmitido eh, las familias eh, en el después de la comida, ¿no? Eh, quizás por eso, como decía eh, se encuentre el, la clave de su éxito, ¿no? En esta sencillez no se requiere ningún gran compromiso eh, sino que es, ni supone tampoco ningún tipo de atadura más que las ganas de compartir un par de horas tres, cuatro, algunas sobremesas sí que se han extendido bastante, la verdad y eso, una actitud positiva, curiosidad y ganas de pasárselo bien eh, es habitual y aquí tenemos eh, a dos personas que nos que, que, que pueden dar fe de ello, que quienes participan repitan un año tras otro. Y también son muchas las personas que, que vuelven a citarse tras conocerse y mantienen algún tipo de relación. Tenemos experiencias muy bonitas, un feedback muy bonito de, de las comidas en el, en el transcurso del año, ¿no? de, lo, de lo que sucede después de las comidas. La pasada edición participaron 200 familias y se organizaron 100 comidas. Eh, otra de las cosas que nos interesa remarcar es que eh, la organización de estas comidas es para muchas personas la manera de activarse en positivo. Sabemos que son muchas las personas autóctonas o extranjeras a las que nos gustaría dar el paso del acercamiento, pero a veces no encontramos el espacio o la oportunidad. Y por otro lado, en momentos en los que las actitudes y opiniones negativas hacia las personas inmigrantes van cobrando fuerza, Bici Laguna permite activar ese tejido social que tiene una actitud positiva hacia la diversidad que no comparte esos prejuicios de las personas extranjeras y Bici, Bici Laguna eh, sirve para visibilizar esa corriente que también es parte de la sociedad. Casualmente hoy, eh, miraba la prensa y acaban de salir unos resultados de un estudio encargado por la Diputación Foral de Guipúzcoa que demuestra que el 89% de, de las personas, de los vascos y de las bajas, están de acuerdo con la igualdad de los de derechos. Entonces, eh, iniciativas como visi Laguna... Eh, es lo que permite reforzar, eh, para lograr una reforzar esto, este, esta, esta, esta visión positiva de la diversidad, para lograr una sociedad más democrática y cohesionada. Esto existe en los Calería y hay que potenciarlo. Eh, se trata de un evento que permite tener un espacio para conocer un poco más de cerca lo que habitualmente sabemos, pero por referencias, oídas, a veces muy superficiales y a veces muy erróneas también, eh, o falsas. Eh, es decir, a veces movemos desde cuatro ideas básicas con las que nos manejamos para acercarnos a estas cuestiones, pero eh, sin, más bien desconocemos, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a los famosos prejuicios, a los estereotipos, a los rumores, de los que pueden brotar a veces actitudes racistas o discriminatorias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mejor nos pueden contar esto los protagonistas de las ediciones pasadas, como son, eh, que ya lo presentó al del alcalde, Pedro José López Galeano, Tabarán. Mejor no sé todo el mundo como Tabarán, eh, que por cierto el año pasado comía con un alcalde eh, y lo muy el... bien. Por porque... cierto, <ríe> <ríe> y, y talán eh. Se le pasó la, la palabra a Pedro José para que nos pueda contar. Okay. Bueno, buenos días, como ah, saben, mi nombre es Pedro, solo me llamo Tabarán. Hemos tenido la oportunidad de tener dos autoridades eh, en nuestra casa. Como anfitriones, eh, el año anterior tuvimos al director de migración, no me acuerdo cómo que se llama. ¿no? Sí, y ahora que estuvimos al señor presente, Juan Carlos, con el concejal. Bueno, yo ese día fue una buena experiencia, porque intercambiamos cosas de tanto personas de aquí como autoridades, y nosotros de, de fuera, como emigrantes, supuestamente que se dice. Eh, y fue una buena comida, eh, estuvimos eh, muy bien, sí, sí, siempre en, estuvimos en contacto porque algunas veces hemos coincidido sí. y tal vez ahora, con esta otra vez que viene, esperamos tener otras oportunidades en nuestra casa. <risa> bueno, pues invito también a las demás familias a, de gente de fuera a integrarse a, esta, a este proyecto que tiene sobre racismo, porque es una iniciativa positiva que está haciendo a, con la gente que venimos de fuera para conocer un poquito más. Ah. Ya no solo, solo sean cosas negativas, sino que cosas positivas. Por lo menos he tenido la oportunidad, yo tengo año y medio de estar viviendo aquí en Guipúzcoa y he intentado hacer una asociación, he hecho este, unas quermés nicaragüenses y hondureñas que no están organizados, la gente participa, pero casi no me apoya en la cuestión de la directiva. <ríe> no quiere la gente o sea, participar. Hay mucha, hay, nosotros tenemos creo que hay un total como de 1.500 nicaragüenses, para oficialmente. Aquí es una comunidad muy grande que existe en Uruguay, lo que es Ucali, y queremos estar unidos, darlos a conocer más, pues, y esta es una gran oportunidad que nos están dando esos racismos. En esta campaña decía que algún visuelito en Allah forty-Vaitería queÖ Verdita Su es <muchas> el arorez y la leve manera en la culpa de que estamos <muchas> en el sector في y cómo se 전� Aí el 아ro Baina, eh, batera berdeña, la batería de Bergen, que cultura de la dietica, la agricultura de la dietica, la agricultura de la dietica, Eta gizarte honetan netan, a investigar nuestra Eta usted aprovecha tu viaje eta mengua que bai Es gure que ocurre al de a visitar orla ver. La usa, pero yura, estamos en igual hobetu el da o el que es Cuando empezamos a <liprisa> dos años el proyecto, <liprisa> Me pareció una idea bastante interesante como una persona de, de fuera que soy y llevo bastante tiempo aquí y esa oportunidad de poder conocer de primera mano ¿no? las curiosidades que tienes tú sobre la cultura fue bastante interesa interesante. Y, y ambos años fue mediadora en, ¿no? en dos eh, comidas entre, eh, me educaron dos familias marroquíes y, y autóctonos. Y fue bastante interesante para mí, como una persona que tengo bastante curiosidad en culturas y diversidades, y para las ambas familias que las veías ¿no? con este ir y venir de preguntas de ambos lados, que las curiosidades que tenían cada uno sobre la cultura y día a día, la educación de los niños. Y, y luego al final, de, de, de cada, de cada eh, eh, comida, bueno, llegaba casi hasta la cena, que donde terminábamos, pues, ¿no? llegamos a la conclusión de que no somos tan diferentes, por muy diferentes que estemos localizados en el mapa mundi, eh, somos iguales, con las mismas preocupaciones: que sean la familia, que sean los estudios, que sean la religión. O, y, ¿no? y, y fue bastante enriquecedor esto, ¿no? por ellos mismos, de primera mano, descubrir que somos diferentes, pero somos iguales a la misma, ¿no? en el mismo momento y por eso digo tener una sociedad tan multicultural tan diversa que eh, tenemos y somos parte y estamos construyendo viviendo en esta sociedad eh, es muy importante conocer a tu vecino que tienes al lado eh, saber por qué está haciendo tal manera la razón ¿no? eh, de dónde viene su, su comportamiento y por qué y, y es riqueza que tenemos a nuestro lado y muchos igual autóctonos o oh, también pueden ser extranjeros, que no, no lo conocemos. Y eso es una oportunidad que me parece que clave, importante, que con una comida y que no solo quede allí, que siga también durante todo el año, esa oportunidad de compartir espacios, que sean comida, o sea tiempo de ocio, o ir al cine, aunque sea, y conocernos mejor para poder entendernos mejor. Para mí, que es muy importante el labor que está haciendo el socialismo y nosotros, pues nuestro creyente de agenda, que ponemos ahí para colaborar, también aprender y ver cosas interesantes que vemos en cada comunidad. bueno, como bien ha dicho Tarana, eh, quienes participan tienen la excusa de ver perfecta para conocer, para compartir unas horas con personas de otro origen, otras costumbres, otros modos de pensar y comprobar de primera mano lo que precisamente estaba diciendo Tarana, que eh, tenemos cosas diferentes, pero que también muchas cosas... Pasar un rato divertido y si nos tomamos el tiempo de ir más allá también eh, de un primer contacto eh, superficial, poner conocer a otras personas. ¿no? Otro ingrediente que activa la, eh, la participación y que invita a la participación es el formato de familia que nosotros co eh, cogemos, que es un formato de familia amplio, en el que tienen cabida todo tipo de relaciones y personas, porque entendemos por familia toda aquella unidad que se considera a sí misma, sean quienes fueran sus integrantes, eh, o sea eh, Familia en un sentido muy amplio, son personas que compartan vínculos, relaciones, amores, vida. Eh, y un año más, Bici Laguna quiere eh, reflejar también esta diversidad. ¿no? Entonces eh, invitamos a participar, a veces como se llama Bici Laguna, la familia de al lado, las personas piensan que estamos hablando de familia tradicional, padre, madre hijo, sino mucho más lejos de, de, de ello, porque. También el año pasado, por ejemplo, eh, han participado cuadrillas, compañeros de piso, eh, amigos amigas, eh, familias monoparentales etc. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, invitamos a participar a veces, muchas veces, o, sobre todo personas extranjeras, o gente aquí, gente joven que comparte piso y dice, bueno, yo no, no tengo mi familia o no tengo la, la costumbre de juntarme con mi familia, pero bueno, lo puedo hacer con mis compañeros de piso, por ejemplo, ¿no? cosa que nos interesa resaltar es eh, que de, de nuevo esta edición cuenta con el apoyo de las instituciones como el Gobierno Vasco o el Ayuntamiento de Norte y otros muchos más ayuntamientos vizcuanos a la vez que los vizcainos de Quecho y de Basauri Y también eh, otras asociaciones diversas que se unen y colaboran con la iniciativa. Creo que es importante también resaltar precisamente eh, todo lo que está detrás en la organización de esta iniciativa y todo el trabajo en red que se genera entre instituciones y asociaciones de la sociedad civil, eh, que es lo que permite también el éxito de la iniciativa. Eh, este año también, que es una de, de las características de, de Bicilaguna, la familia de al lado, eh, participarán personas de referencia de distintos ámbitos sociales, como ya sabéis, eh, el año pasado y en los años anteriores han participado Garbine Biurrún, eh, José Luis Regordinos, John Maya, Javier, Javier eh, bueno, el alcalde de Donosti el alcalde de Rentería, Javier Mendoza, eh, el concejal de Pazahía, Javier Pombo, etc. ¿no? Entonces, eh, este año también estamos abiertos a la participación de, de personas de alguna manera conocidas de la sociedad guipuzcoana. Y, y, y, bueno, sencillamente lo que, lo que buscamos con todo esto es seguir, eh, buscar nuevas formas de convivir. Entonces, lo importante a resaltar cómo participar. Es muy simple. O bien eh, nos llaman por teléfono al 943 32 18 11 o escriben a info@mugac.org. Si no, también pueden encontrar toda la información en nuestra página web eh, www.mugac.es. Ahí hay una forma muy sencilla de inscribirse un cuestionario y nos llega automáticamente la inscripción. Eh, las comidas se realizarán en las casas anfitrionas eh, eh, cuando uno se apunta, o sea, en, en una de las opciones se, se pregunta si quiere ser visitante o anfitriona, da igual, eh, o, sea, si es, eh, o sea, no queremos tampoco que sea la falsa idea de que son los autóctonos los que acogen a, a las personas extranjeras, o sea, las comidas se pueden realizar tanto en, en, en casas de familias autóctonas como de familias eh, extranjeras. Eh, lo que sí, sí que generalmente la, la quien se encarga de, de realizar la comida es la, la familia anfitriona, que generalmente también siempre el visitante lleva algo o a veces muchas veces se acuerdan el menú entre ellos, porque claro, también lo que permite visitar la que es conocer nuevos sabores o sabores de otros países. Entonces eh, también hay veces que, que eso eh, se lleva, la familia, si es una familia visitante inmigrante, lleva también comida de, de su país. ¿no? Eh, y, también queremos recalcar que esta iniciativa siempre tiene un postre muy verés y muy especial, que es el próximo sábado siguiente, el día 29 de noviembre, eh, nos volvemos a reunir en el Teatro Victoria Eugenia, en el acto que ya llevamos eh, seis años realizando, que es eh, Bicuus Solidaria. Eh, y bueno, eh, queremos sí que resaltar este año que, que bueno, que no esperéis que ya está abierta la inscripción, que ya estamos recibiendo bastantes inscripciones y que, que bueno que os apuréis porque a primeros de noviembre vamos a cerrar el plazo de inscripción porque siempre eh, luego hay que mm, organizar todos los emparejamientos, los dinamizadores y, y bueno, entonces sí que, que, bueno, que, que ya podés, desde ya podéis inscribir.